Me llamo Jordi, tengo 63 años y tengo una depresión crónica que me acompaña de, desde que muy joven. Me di cuenta de mi depresión crónica a raíz de un desengaño amoroso que no se me escapó de las manos y se volvió incontrolable. Ha marcado todo, mis relaciones personales, el rumbo que he tomado cada una de las decisiones y el resultado final es que hasta que no ha llegado a un cierto apaciguamiento no, no he podido encontrar algo de equilibrio. Un tratamiento psicológico tarda muchos años en, en, en, en, en, en conseguir algún efecto, si es que hay algún efecto y no, no es un cambio. ...un cambio de mentalidad o un cambio de actitud... ...y ahora puedo decir que incluso por ejemplo hablar ahora aquí... ...me representa poco esfuerzo... ...he ganado mucha confianza... ...y, y era un poquito el temor a las consecuencias... ...no tener confianza en lo que haces ¿no?